No tengas vergüenza de usar la misma ropa o no tener un buen teléfono. Vergüenza es ser fan de Nintendo.